<laughs> <laughs> Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. We just had a funny moment. I might put it on at the end. I don't know. I'll see how I feel. Um, oh, okay. uh, today we are <laughs> intermediate and we are doing, yes, I know it was very funny. We are doing um, oh, Test Your Gustar, second Sorry. one. Okay, new level. But this time Cynthia is going to test us on Gustar. Eh, encantar. encantar, interesar, molestar, importar <risa> Ay, perdón, perdón Ok, I'll definitely put it oh. on at the end If you want to know oh, no, wh no, why we're laughing no. Go to the end, okay? Adiós So, so uh, get yourself ready, okay? <risa> Fast and furious, 12 questions Let's see how you do for your intermediate Please, come on, just finish <risa> the introduction Vale Entonces, nos vemos en la segunda parte Vale, uh, Cintia, vale. vamos a empezar, ¿no? Venga, vamos a empezar No, no, no, no me mires porque me hace desgracia No, no Vale Entonces, como en el nivel 1 Vamos a dar la frase en inglés Y vosotros escribís la traducción ¿Vale? Eh, a veces hay varias opciones para traducir, pero recordemos que estamos usando verbos eh, el verbo gustar y verbos como gustar, ¿vale? Eh, en esa estructura. Uh -huh. ¿Sí? Vale. Vale. Eh, ¿Quieres decir tú el inglés? Mm. ¿Ya quieres inglés? No, no, no. ¿Tú? Bueno, pues eh, número uno. Porque tengo que contestar yo. Ah, es verdad, por supuesto. We all love pancakes Vale Vale, yo diría A todos Nos gustan Los crepes Love pancakes Ah, perdón A todos nos encantan Los crepes, los pancakes Oh, he puesto las tortitas Las tortitas Son pancakes eh, Yo he puesto... Perfecto. Yo he, he añadido a todos nosotros, nos ah. encantan las tortitas, ¿vale? Ajá. Eh, nosotros no es necesario. Eh, número 2. That noise is bothering me. Mm. Is it not bothering you? Vale. Diría yo, ese ruido me molesta. No te molesta a ti. Vale, muy bien, es una opción correcta, sí. Eh, yo he dado dos opciones. Ese ruido me está molestando. Me está molestando. Me está molestando. Uh -huh. O me molesta. A ti no te está molestando. O a ti no te molesta. O no te molesta a ti. Uh -huh. No te está molestando a ti. Vale, a ti se puede poner. Vale. Delante muy bien. o detrás. Uh -huh. Número 3. My daughter never liked his jokes. Mm. Liked. Mm. Bueno, yo diría, a mi hija nunca le gustaron sus chistes. Perfecto. A mi hija nunca le gustaron sus chistes. Mm -hmm. En vez de gustaban. Nunca Exacto. gustaron. Muy bien. Cuando dices en, eh, con gustar I never liked it usas el pretérito. Yes, because never is, eh, Nunca es como nunca. Un, una sentencia firme, ¿no? De that's sí, it. no se puede cambiar, ¿no? Y gustaba eh, Didn't puede used, used ser like. que ahora sí. Ajá. O no. Oh, no. Hay una oh. opción ahí, abierta. Mm -hmm. Pero nunca sería ya es, mm -hmm. es más fácil que sea pretérito. Vale. Número cuatro. I think that Fran would be interested in that opportunity. Vale. Eh, digo, yo creo que a Fran would be interested. Would be. Le interesaría. Esa oportunidad Muy bien, muy bien eh, Perfecto He dado la otra opción De creo que Fran estaría interesado En esa oportunidad mm. Que también es correcta Pero como estamos usando La estructura de gustar eh, En el futuro Solo voy a poner La de me Interesa sí. o me uh -huh. Vale Número 5 Do you mind if I play my guitar? Vale, diría. ¿Te importa si toco la guitarra? Mi guitarra. O mi mm -hmm. guitarra. Sí, muy bien. Eh, perfecto. Hay otra opción que no he añadido, pero la, te la escribo aquí, que sería: ¿Te importa que toque sí. mi guitarra? Vale. Estaba pensando también en la, sí. esa opción, pero has dicho if, así que. Sí, do you mind that I play or if I play? Mm -hmm. Sí, vale. Um, <coughs> número 6. We weren't interested before or interested before, but we are interested now. Vale, ah. yo diría. No nos interesaba antes, pero sí ahora nos interesa. <ríe> Muy bien. Y solo la llevo con el No, es que intentaba acordarme de, de la frase. Muy bien, uh, perfecto. ¿Y por qué has dicho en la siguiente frase, sí nos interesa? Una afirmación de we are, in, we are interested now Claro, porque en inglés no tenéis eh, El énfasis ahí Si fuera con do Sí mm -hmm. eh, Habría un extra do mm -hmm. But we do like it now uh -huh. Sí, pero como está el verbo to be No tenéis sí. el Pero sí. hay un énfasis uh -huh. But we are interested now sí um, Muy bien, número 7. I didn't like I haven't liked that film whatsoever. And I put haven't liked in brackets because that, that's what we would say. Vale. But you, you wouldn't say that in English. You wouldn't say I haven't liked that film. Vale. Mm. So I didn't like, I, I haven't liked. Like. Vale. vale. Mm -hmm. Whatsoever. Whatsoever. Mm -hmm. Pues diría, No me ha gustado esa peli. Para nada, en absoluto. En absoluto, muy bien. Para nada. At all, ¿sí? Mm -hmm. Muy bien. Eh, en inglés creo que diríais más I didn't like no me gustó. que I haven't liked. Mm -hmm. Pero en español, si es algo más reciente, por ejemplo, I haven't liked. ¿sí? Mm -hmm. Por eso he puesto entre paréntesis eso. Mm -hmm. Número 8. Would you mind uh, coming with me for a moment? Would you mind coming with me for a moment? Vale, diría, ¿te importa venir conmigo un momento? Would, would ah, you mind. Ah, ¿te importaría venir conmigo un momento? Muy bien, muy bien, correcto. ¿Te importaría venir conmigo un momento? Ah, en inglés decim decimos coming, pero no, es, es com to come. Would you mind to come? Sí. Uh, en inglés, sí. would you mind coming. Mm -hmm. Vale, número nueve. Um, with this lamp, the mosquitoes... Won't bother you And the you is plural You You all ah. You lot Yous is, with this lamp The mosquitoes won't bother you at all I, um, No, there's not at all Ah, It's just won't, won't bother you, you. vale yeah. <laughs> Vale Diría Con esta lámpara ¿Decimos lámpara? Sí, ¿También? Con esta lámpara sí. Los mosquitos no os molestarán Perfecto O no os molestarán los mosquitos mm. okay, That's what I wrote Yo, Tu frase está también muy bien mm -hmm. Puedes mover los mosquitos eh, antes o después eh, Número 10 Hay 12, ¿vale? Ajá. Número 10 We didn't like his attitude Hmm. Vale, eh, yo diría no nos, eh, no nos gustó su actitud. Correcto, también, sí, he puesto no nos gustó su actitud en vez de no nos, no nos gustaba su actitud. Mm. Ya que esto suena como en Dutchess we didn't like his sí, attitude. Sí, y no, no lo hemos perdonado. Sí, y ya está, ¿no? Eh, uh. ¿Podría ser no nos gustaba su actitud? Sí Cuando quieres decir antes Ahora, eh, sí mm. um, Pero esto suena más como No hay más información Sí. We didn't like his attitude, sounds like And that's it, We didn't like Y todavía it. estamos We didn't like bastante it. cabreados ¿no? Muy bien eh, Te pregunto porque luego la gente dice ¿Y por qué no es? Sí, sí, sí, claro Número 11 mm -hmm. My dad never liked Has never liked Ok People who talk too much. Vale, a mi padre nunca le ha gusta, le gustado la gente que habla demasiado. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Y estaba, es que estaba pensando en el subjuntivo, pero no, es que... No, no, no, estamos hablando habla de siempre Siempre ah, yeah, yeah, Ajá. Talk too much. Mm. Muy bien, y es eh, Es Ha gustado porque es la gente, la gente. Es, es singular, mm. aunque en inglés Es plural mm. Y la última uh. eh, Número 12 For a while I was interested Or interested In Asian cultures I was very interested. Did I say very or no. I was very. Vale, voy a tener que hacer un. Vale, durante un un periodo, durante un tiempo. Durante un tiempo, vale. Mm -hmm. Me vale. Las culturas. Asiáticas, ¿no? Entonces, me interesaron las culturas, o mucho, me interesaron mucho las culturas asiáticas. Vale, dime la frase entera, Gordon. O sea, durante un tiempo me interesaron mucho las culturas asiáticas. Perfecto. Sí. son lo que tengo yo escrito. Vale, y, y. O las culturas asiáticas me interesaron mucho. Y por porque hemos dicho. Durante un tiempo tenemos que usar el pretérito Porque lo hemos claro, medido Durante un tiempo, ya es un tiempo específico uh -huh. Uh -huh. Eh, Si no, me interesaban Sí, antes me interesaban Ahora no, ahora por no Pero sí. durante un tiempo me interesaron ah. Muy bien Qué eh, bueno ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Fácil? ¿Difícil? No, mira, un reto, Cintia Un reto, sí. pero, pero muy interesante me, me, me han gustado Y en el... En la semana que viene, en el test número 3 de gustar et al eh, vamos a hacer otros verbos que funcionan como gustar, ¿sí? Mm -hmm. Que muy bien. Muy bien. Y claro, eh, más complicado. Mm -hmm. claro, más subjuntivo, quizá. Bueno, seguro, subjuntivo. <ríe> ¿Qué pasa? And now a word from our sponsors. <ríe> so we're not going to show any books today <laughs> okay today we just want to bring your attention to the fact that what we do on a weekly basis is that we provide to our subscribers two lessons a week with homework and with uh, transcription and everything and translation and translation every week two lessons a week based on our subscribers Suggestions and yeah. questions. Everything that we have available has been based on their questions and their suggestions. Okay, so if you're interested, all you have to do is go to our website, look on um, Ser Socio, yeah, and you'll see what's available. and It costs $9.99 a month, so it's fairly, fairly reasonable for what you get, which is eight lessons a month, yeah, eight lessons of Cynthia's beautiful company and I'm with her Thank as well you, yeah? and, I, and I accompany her ¿ok? entonces chicos, eso es todo muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora nos vamos y nos vemos, hasta luego, adiós, adiós. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! <coughs> welcome. Otra vez. Vale. Pero... The... Empezamos, empezamos, no empezamos, empezamos. Oh Dios, espera, es que ya me has hecho un Vale. ¿Qué... mueres ahí ahogado solo por decir welcome died, you dies when you said welcome en tu que preferirías saber sí. hostia que gracia